Hace muchos años, en el planeta Tierra, hubo una cultura en África que desarrolló cierta clase de tecnología, la cual hoy vemos con mucho asombro. Ellos pudieron diseñar columnas, bloques de piedra de casi mil toneladas, y pudieron esculpir los más hermosos bajo relieves, a través de una técnica que hoy por hoy se desconoce, y de analizarse se halla que la tecnología es, por mucho más que la nuestra, más sofisticada. Esta tecnología fue hallada y estudiada sin poder comprender de qué se trataba todo esto, hasta que... En 1900, el ingeniero Nicolás Tesla pudo descifrar gran parte de esta tecnología y pudo avanzar en su carrera como técnico electricista de alto voltaje. Hoy por hoy se siguen rescatando las piezas, se siguen observando, se siguen excavando tumbas, que no son tumbas, sino que todo pertenece a la orden más que nada tecnológico que religioso y político. Hoy por hoy hay excavaciones por todo Egipto encontrando como vemos ahora un, un pedazo de tela que todavía está vigente y en las excavaciones se han encontrado todo tipo de cosas desde ánforas, sellos, sellos con inscripciones que databan de muchos miles de años y que describían eh, cosas como de quién a quien pertenecía la tumba y esas cosas pero entre medio de todo eso tenemos pictogramas que nos hablan de una tecnología más que de una vida cotidiana entre los egipcios ellos nos muestran eh, pequeñas obras de arte que son piezas de ingeniería a la cual no podemos llegar ya que desconocemos la energía que hoy por hoy nos ocultaron en 1930. ¿De qué energía estoy hablando? Estoy hablando de la energía del orgón magnético y radiante, dentro de los cuales, los jeroglíficos, están encriptados todas estas enseñanzas y las que Nicolás Tesla pudo ir descubriendo de a poco y alzarse con la más bella tecnología que hoy por hoy pocas cosas de él están, pero con lo poco que hay se puede hacer mucho. ¿Mm? Estamos viendo su base primaria de, de tirar energía por el aire y volver a recibirla, usada también para la telegrafía y el mismo método usado para la electroterapia. Este es el método de energía fría para hacer resonar el aéter y poder transportarlo por el aire de una antena a la otra para mejorar la energía, Marconi también por esos años diseñó un sistema para mo modular el spark GAP entonces de esta manera con estas esferas él hacía pasar el salto de chispa de esfera a esfera y provocaba una modulación ya que estamos hablando de energía radiante y la energía radiante como ya sabemos no pasa a través de los objetos sino por afuera quiere decir que toma su forma desde 1900 a 1930 y 40 se nos tapó todos los descubrimientos de Nikolás Tesla. Fueron sepultados, literalmente hablando. Hasta que hoy por hoy, en 2017, yo, Cristian Marino, te vengo a traer la verdad. Te vengo a traer cómo es que funcionan las cosas y qué fue lo que se nos pasó por alto. Primero que nada, te voy a decir que hay muchas máquinas que funcionan con electricidad pero también que al mismo tiempo funcionan con energía radiante. Y esa es la barrera que se nos impuso. Nos cambiaron la electricidad y nos dejaron la misma tecnología. Entonces nosotros quisimos, por ejemplo, hacer funcionar una bobina de Lakovsky y no es lo mismo que funcione con electricidad de alto voltaje que con energía radiante salida de un carretel de Runkorf. ¿Mm? Es así que hoy por hoy yo te vengo a traer esta respuesta. Esta respuesta que nace en los prontos 1850 en los trabajos de Rudolf Hertz, creo que es Rudolf Hertz, que fue uno de los primeros que se puso a boludear con esta energía. Lo que nadie entiende es que no era energía eléctrica como hoy por hoy la conocemos, sino la, la energía salida de un carretel de Rumkorff, que no es energía eléctrica, es energía de alto voltaje pero radiante. ...así que grabémonos la palabra radiante en la cabeza... ...porque a partir de ahora la energía radiante llega a nosotros... ...de la mano de patentes olvidadas, ocultadas, en un cajón a propósito... ...cuando todos sabemos en realidad que Nicolás Tesla, él no quería que sus patentes... ...fueran olvidadas y que mucho menos a la persona que quiera divulgar esta tecnología tampoco se le ría en la cara, cómo le pasó a él. ¿Mm? Hoy por hoy, te vengo a mostrar cómo es esta tecnología tan fácil que se compone de una pila de volta, de un contactor eléctrico para llegar a los 10 Hz y así conmutar el martillo trembler de la bobina Runcorf, que va a ir a un capacitor, a un Spark Gap, que llevará dos bobinas, para dejar el, el componente eléctrico de lado, y de ahí ir a pasar a una bobina de inducción sin núcleo de hierro, o sea, con núcleo de aire. Esa está metida en una vasija con aceite. Es por eso que, bueno, te vengo a mostrar que el verdadero secreto lo tiene el carretel de Runkorff. Y que gracias a este hermoso dispositivo, en los años 1900, se pudieron hacer los más bellos dispositivos de energía radiante. A través de un Spark-Up, dos vasos de Leiden y una bobina, como vemos en este caso, la bobina, esta creo que es la de Odin. Que bueno, se desempeñó en muchas cosas, como la electroterapia. En ese momento, lo que decían ellos, habían pasado de ser... Ingenieros electricistas, a médicos, porque descubrieron una energía que curaba a las personas. Tal es así que nació la electroterapia que luego fue tapada. Nos dejaron las mismas máquinas, pero nos cambiaron la el energía. Nos hicieron... o sea, esta, esta máquina, si le pones electricidad, no funciona. Va a generar alto voltaje, pero no es un alto voltaje sanador, es alto voltaje de electrones. Por lo tanto, sí o sí... Estas máquinas deben usarse con dispositivos de carretes de Runcorf o, en el mejor de los casos, poder hacerla resonar a la bobina de inducción a través de un capacitor y un salto de chispa, o mejor dicho, dos saltos de chispa. Este método es para hacerla resonar a través de la éter. Es de esa manera que no vamos a necesitar un carrete de Runcorf, simplemente se la hace resonar. Pero en cualquiera de los dos casos vamos a estar extrayendo energía radiante beneficiosa para el ser humano, es con la que trabaja el verdadero rayo violeta, este dispositivo que emitía una luz violeta, que era capaz de restablecer el buen funcionamiento normal de las células. ¿Mm? Este dispositivo, el rayo violeta, si lo usás con electricidad, es todo lo contrario, te enferma, te está tirando un iones que cationizan en vez de anionizar. Entonces, en este momento, la antigua tecnología se nos ocultó y se nos muestra la misma, pero cambiando la electricidad. Miren la cara de felicidad de estas tres personas. Están con su equipo Runcorf, las pelotitas de Marconi, y están transmitiendo radio lo más feliz del mundo. No, te lo dice todo esta foto. Bueno, la cosa es que Tesla... Al mismo tiempo desarrolló este tipo de inventos, que es la misma bobina, pero con inducción eh, sin núcleo, o sea, núcleo de aire y sumergida en aceite. Con este mismo dispositivo, poniéndolo en tu casa, vos vas a poder lograr tener electricidad gratis. Simplemente pones la bobina de inducción más una antena, más los dos de Spark Gap para que resuenen las, do, la, las bobinas, o sea, la bobina de inducción... Y de esta manera vas a poder extraer energía radiante que luego a través de un transformador convertirás en energía eléctrica. La podés usar radiante también, prender el foco en tu mano. Ya dijimos que la energía radiante no nos hace nada. ¿Mm? Eh, ahí estamos viendo la, la patente de, de Tesla hecha realidad. En ese vasito transparente se sumerge la bobina de inducción con núcleo de aire que se compone de unas 30 vueltas de un alambre de 2 milímetros que es el que va a ir al jarro capacitor, este primer devanado como podemos observar, está bobinado en el aire, ¿Mm? no tiene núcleo y en todo caso podríamos decir que el núcleo va a ser de aceite, porque ese jarrito transparente se ha de llenar de aceite, ¿de qué clase de aceite? bueno, eso iremos viendo cuál aceite es más dieléctrico, ¿eh? en este momento lo que queremos es aislar la bobina completamente del aire para que el dispositivo no tenga fugas de alta tensión y por lo tanto no nos saque de sincronía la máquina, estamos viendo que es bastante simple el dispositivo, es una bobina de inducción que se compone como dijimos de 30 vueltas de alambre de 2 milímetros esmaltado y por arriba lleva un alambre tan fino como un cabello. El, el segundo bobinado es el que va por arriba y por el que vamos a poder extraer la energía radiante. Es el devanado secundario, corresponde a la alta tensión o el alto voltaje. En la primera bobina lo que vamos a hacer es generar una inducción a través de la carga del capacitor, que es el jarro Leyden, ese vasito parado que vemos. Ese vasito es un vasito de vidrio con aluminio por fuera y por dentro. De esta manera nosotros vamos a poder contener, almacenar una carga. Esa carga se va a disruptir por las dos pelotitas de la derecha, la que están abajo, y cuando ocurra una chispa en el disruptor, en el famoso spark gap que genera el salto de chispa, la bobina primaria de 30 vueltas va a conmutar esa carga, logrando así un campo electromagnético alrededor de ella. Ese campo electromagnético va a ser inducido por la bobina secundaria que va a disruptir su carga entre medio de los dos electrodos que están dispuestos en las barras de acrílico eso es el spark gap que está más alto que lleva los dos cablecitos blancos ahí se produce una chispa que va a viajar por el aire electromagnéticamente y va a llegar al vástago nuevamente del capacitor dándole una carga en este modelo que estamos viendo ahora le han sacado una chapita con forma de rombo que va justo en el codito del vástago que sube al positivo del capacitor justo ahí si nosotros miramos bien vamos a ver que está pulidita eh, pulidito el codo mm, le han hasta sacado brillo bueno a esta, a este dispositivo se le ha anulado esta pieza clave que es un rombo de chapa soldado en el codo del vástago que va al positivo del capacitor a través de este rombito de chapa que ahí lo vimos en este modelito, es en la única foto que, que se puede ver este rombito es el responsable de la retroalimentación la retroalimentación es para que el equipo siga en funcionamiento ya que opera simplemente con una sola chispa que es la del capacitor. Para que cumpla un ciclo eh, rotativo, cíclico, retroalimentado, es necesario el rombo soldado en el codo del positivo del capacitor. Así que de esta manera la primer chispa que alimenta la bobina primaria que va a, a provocar un campo magnético que va a ser inducido por la secundaria, que al ser más fino lo va a convertir en alto voltaje, va a provocar una chispa entre sus electrodos. Esa chispa va a viajar por el aire y va a entrar por el rombo soldado en el codo de la vara que va al positivo del capacitor. Es así que nuevamente se carga el capacitor. Así que vean ustedes... Qué fantástico este dispositivo que es tan simple, pero es la clave de todo, es la clave de nuestro éxito. Nosotros vamos a llegar ahora al éter vamos a poder disruptirlo, hacerlo resonar, ya que hemos encontrado la base del secreto de Nikola Tesla, de cómo él con simples bobinas, ...podía extraer energía gratis de la nada... ...esta famosa nada, que nosotros le decimos nada... ...es un vacío cuántico densísimo... ...hay energía densificada de una manera que no lo podemos imaginar... ...por lo tanto, cuando decimos de la nada... ...estamos hablando de la éter. El éter es un fluido electromagnético... Que viaja por el espacio a 600.000 kilómetros por segundo y que a través de traspasar los cuerpos su velocidad es desacelerada a 300.000 kilómetros por segundo convirtiéndose en una clase de luz subatómica que puede llegar a verse para ciertos ojos especializados en esta energía la tierra emite luz que mucha gente no la ve pero si nosotros nos fuéramos a otro lado, veríamos la Tierra iluminada. Es así que si nos ponemos a ver en las estrellas, vamos a ver que cada estrella tiene su luz. Y que si nos queremos acercar muchas veces a ver los planetas, los planetas cambian de forma. Pareciera que estuvieran burbujeando. Y es debido a que el cuerpo, el campo de luz, va y viene... Eh, se hace más grande y se hace más chico, entonces el espectador de repente ve algo más grande y de repente ve algo más chico. Cuando en realidad está viendo un campo de luz y no está viendo el verdadero objeto que fue atravesado por el éter y que le está expandiendo su forma a través de la luz que genera la desaceleración del fluido electromagnético llamado aéter. Nosotros en este siglo ya estamos preparados para apoderarnos de esta materia prima que hará que nosotros podamos cambiar el mundo de un día para el otro y dejar de consumir combustibles fósiles y cosas que perjudican no solo al planeta, sino a nosotros mismos. Como ya sabemos, cada aparato eléctrico de nuestra casa genera una radiación ...que carga al ion del aire de manera positiva. Luego nosotros respiramos ese aire y nos enferma... ...ya que nosotros también somos positivos. Por lo tanto, la fuente medicinal para el aire que respiramos... ...debe ser negativa para que cargue el ion de la molécula de, de aire... ...de manera negativa y es así que nosotros al ser positivos... Eh, se verá esa molécula atraída a, atraída hacia nuestro cuerpo y no repelida si es positiva ¿Mm? así que bueno, este aparatito no solo genera electricidad de manera indefinida ilimitada y para siempre sino que también a través de sus saltos de chispa genera un tipo de gas que se llama ozono y que es el responsable también de nuestra curación, el ozono es bactericida, fungicida, nos libera de toda clase de virus, bacterias, gérmenes, patógenos que hayan en nuestra casa con solo tener este aparatito encendido cerca o intermitentemente adentro de la casa. Puede estar en cualquier lado y todo el tiempo va a estar generando ozono, puede estar en el patio, puede estar en un galpón... Puede estar en cualquier lado prendido y va a estar generando ozono. Los, los lugares deben ser bien ventilados para que el ozono funcione. Si no, la concentración, claro, es mortal, como cualquier cosa que se consuma de manera concentrada. Así que bueno, querido hermano, querida hermana, hoy te presento lo que tus manos van a poder hacer sin ningún problema. Estamos hablando de una bobina de 30 vueltas de 2 milímetros con otra bobina de 0,2 milímetros, 3, 4, 5 por encima, muchas más vueltas, cuantas más vueltas mejor, y dos circuitos resonando con un frasco, puede ser un frasco de aceituna, revestido de aluminio por fuera y por dentro. De esta manera lograremos hacer resonar el aéter como los antiguos nos están queriendo mostrar en todas sus figuras. Así que nosotros hoy por hoy vamos a ver los dibujos egipcios con otra cara, ...vamos a mirar a las pirámides con otra cara y vamos a comprender que en el antiguo mundo... ...donde nos esperan tantos misterios, hoy por hoy, ya no va a ser un misterio... ...sino algo que vamos a poder resolver de una vez por todas. En el antiguo Egipto se nos ha querido mostrar la tecnología una y otra vez... Pero visto desde el lado de la electricidad, nunca vamos a poder hallar su finalidad. Nunca vamos a poder entender, ya que la electricidad no trabaja con momentos angulares, ni trabaja con distintas clases de óxidos. Por lo tanto, no vamos a poder crear materiales, ni nanomateriales, para poder trabajar con el orgón radiante y magnético, y tampoco dar con la fórmula de T es igual a 2pi por R al cuadrado, o T es igual a 2pi por raíz cuadrada de LC, donde L es una bobina y C es un capacitor. Así que bueno, querida amiga, querido amigo, eh, te dejo un abrazo, quiero que sepas que ya hay mucha gente trabajando con el éter, y que es una cuestión de tiempo quién llega antes y quién llega después pero que hoy por hoy todos vamos a llegar ya es una realidad innegable e imparable hoy por fin podemos decirle fuck you", a la elite están jodidos malditos maricones cabrones y podemos limpiarnos el polvo de nuestros zapatos y Salir de esa casa fastidiosa y entrar a la casa de la libertad. Te dejo este regalito para tu casa, prosperidad y bueno, mucho afecto, te mando un cariñoso abrazo y hasta el próximo video. Chao.